Si usted mira, se lleva la calavera al bohín. No, no ya. Permítame, ya no sea maldita. Vamos, como la distancia que hay entre las órbitas óseas es muy grande: 10-12 centímetros. Y en ella se incluye el, el cepa. Y la parte posterior de los cornetes nasales. En eso se van a ¿qué? especializar en anatomía 2. Hasta aquí llegan los cornetes. ¿Cómo se puede ver Vemos que hay un agujero magno en esta calavera Y estos dos, ¿cómo se llaman? No sean malditos Y eso, sí. eso permite que las gallinas muevan la cabeza Como si estuvieran en una película de terror Como en esa que llamaban el exorcista ¿De acuerdo? Y así, volteaba la cabeza y la cabeza Y otra Eso, por eso tiene esa movilidad Es que Pero en el principio eso lo da la estabilidad del cuello tan largo ¿cuántas lácteas cervicales encontraron ustedes en su gallina? 14 entonces entre 14 y 17 por variación pero el promedio de gallinas es de 14 las palomas solo tienen eso y estos son balance que tienen una forma de ese y ese balance permite es verdad yo creo que en su gallina me impresionó que ponen una gallina y hacen así y la cabeza queda quieta y los restos del cuerpo se mueve yo le da esta idea. Ustedes como, como veterinarios, puede alguno que tenga tendencia a ser ingeniero también, yo voy a otra profesión, inventese ese aparato, busque cómo estabilizar esa aparato, y se da la plata. Yo no sé si haya todavía... hay uno que tiene un contrapeso en la arma, los partidos bueno, de Pero es que va a funcionar después de la amplitud y la forma de desinvertir el de las de las aves. Y eso busca evitar que se desbalance, evita que haya movimiento tan fuerte en el tránsito entre la cabeza y las primeras vértebras cervicales. Entonces, fácilmente el animal pudiera cruzar su cabeza. Y es más, las señoras aprovechan ese principio para matar las gallinas. ¿Ya han visto que les tuercen el pescuezo? O la cogen de la así lo dicen vulgarmente, que le cogen la, la cabeza y la desarticulan, el animal queda ahí. O cogen un palo de escoba, presionan a la gallina con la gallina y quedan con la gallina en la cabeza las miras de todo ese es otro reto de sacrificio el tercero que conozco le doblan el cuello ese fue que me enseñaron a hacer un cuello de se llama boya y le cortan el cuello directamente con cuchillo a través de la médula y voltea la gallina para que caiga la sangre no, lo cortan desde arriba de dos hacia y No sé por no se porque ustedes lo cortan el lugar y cada vez, y el animal lo invierte. En los mataderos gringos yo creo que ustedes vieron en esa película que se llama Sí. Sí señor, ¿se no lo hay? No. Sí. Sí, esa que el tipo se va por allá a Wisconsin o una cosa así y lo llevan a uno entre unos conos. Entonces todo es gallina, gallina, gallina, la cabeza aquí abajo. Y usted pasa con un cuchillo así y colectan la sangre y no sé si la bolsillas para lo que quiera pero la canal se blanquea, queda limpia, y eso lo hacen ahí. ¿Cómo se van a sacrificar estas gallinas si ustedes están en patología clínica o medicina nacional de necrocia? Uno les puede decir que es una mentira, que no solamente van va a llevar gallinas enfermas, pero generalmente usted sacrifica en esa medicina de poblaciones que es la medicina vial, se tiene que matar gallinas, que tiene 40.000 aves, digamos, allá en el Santander o en el socorro y ustedes se le está anulando las gallinas, se le están anulando entre 100 y 50 gallinas al día. ¿Qué hacen? Ustedes hacen las necropsias programadas para tomar muestras, mirar dónde están las enfermedades si al hígado y enviar una patología. Eso es medicina de poblaciones, no toda la medicina que ustedes van a practicar será medicina eh, con paciente individual.